Hola, bienvenidos a Oración por Sanidad con su amigo Rafael Cavazo Chapa Esto es como para compartir y también para suscribirse en nuestro canal Queremos seguir haciendo más oraciones para usted y para los suyos Permítame poder compartirles en esta hora, en este momento solamente un pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 11, 22 al 26 y voy a estar usando la traducción del lenguaje actual nos dice las Sagradas Escrituras, Jesús les dijo confiad en Dios, y dice además dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá si le dijeran a esta montaña, quítate, quítate de aquí y échate en el mar. Así sucederá. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Mira que es bien importante que nosotros podamos creerlo de esta forma, de esta manera. Pero además, el Señor nos dice algo más aquí en el verso 25-26. Cuando oren perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho así Dios, su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes todos sus pecados y quiero enfatizar aquí en esta parte porque es muy fácil pedir en un momento dado pero muy difícil el perdonar o olvidar lo que otra persona nos ha hecho dice pero lo que las otras personas les hayan hecho si nosotros perdonamos, así Dios, es su Padre que está en los cielos, les perdonará a ustedes también todos sus pecados. Y parte de los problemas de salud son los pecados. No siempre, por supuesto, porque muchas veces también nos descuidamos nosotros mismos y esto no provoca que exista una buena salud. Pero Dios quiere. Y está usando este medio, y está usando esta forma, y está usando nuestra persona para dar este mensaje de perdonar. Podemos pedir todo lo que tú quieras, pero si no sabemos perdonar, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Entonces, es bien, bien importante, mi amado, o tú, mi amada, que nos enseñemos a perdonar. ¿Cuántas faltas ha habido? según nosotros hacia nuestra persona pero si no sabemos perdonar Dios también no nos puede perdonar a nosotros nuestros propios pecados así que perdonemos para que Dios también perdone nuestras faltas y nuestros errores y ahora sí, vamos a la oración Padre mire que en este momento Señor hay infinidad de personas que están en los hospitales en los hogares, en las casas de ancianos, con problemas de salud. Pero yo me quiero referir más bien, Señor, en este momento, a esta personita que está escuchando en este instante, en este momento, este video. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, enseñémonos a perdonar. Y al perdonar, permite que Dios también a ti pueda perdonarte si tú has cometido una falta, un error, un pecado o varios vamos a confiar en el Señor tú tienes un familiar tienes una amistad conoces a alguien que está pasando ahorita en un mal momento o tú mismo o tú misma estás pasando este mal momento tu salud quebrantada pues por la fe así como se le puede decir a la montaña lánzate a la mar y sería echada así vamos a orar por ese problema por esa necesidad o por esa enfermedad, pero hay que creerlo, hay que creerlo. Y yo te invito a creer en este instante, en este momento. Esto lo hemos practicado nosotros mucho la, a través de la radio y yo te voy a decir ahorita, en este instante, en este momento, ya sea para tu propia vida o para la de tu amistad familiar o la persona que tú quieres interceder por ella. Pon tu mano allí en tu pecho Como un punto de contacto Para la sanidad Para Dios no hay nada imposible Viene a mi mente en ese instante Cuando aquella mujer Iba atrás de Jesús Porque ella decía Si yo toco solamente El, el borde de su vestidura Yo recibo sanidad Y se atrevió Le tocó y fue sanada Y así te digo mi amada Así te digo a ti, mi amado, por la fe, al poner tu mano ahí en tu pecho, ya sea por ti o por la persona que tú quieres que reciba la sanidad, pon tu mano ahí en tu pecho y empieza a agradecerle al Señor. Señor, Señor, Ahora repite el nombre de la persona y dile Señor, ya sea por ti misma o por la persona que, por la que tú estás queriendo interceder, declara ahora al dar su nombre declara ya sea por ti o por la persona pero declara la sanidad que sea quitada, que sea arrancada y que sea echada a la mar y ahora vamos a confesar la salud y dilo así Señor le doy gracias por la sanidad de mi cuerpo o del cuerpo de esta amistad o de esta familia lo declaramos, Señor, en su precioso y poderoso nombre. Porque nos dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibimos. Y yo lo creo y yo lo recibo. Y yo recibo la sanidad. Yo la recibo. Es mía. Yo la recibo. Y la enfermedad es echada a la mar. Para la gloria de su nombre, Señor. Para la gloria de su nombre. No importando el tipo de enfermedad, no importando la gravedad, la declaramos Señor, la declaramos y di Señor, yo recibo la sanidad, ya sea para ti mi amado, ya sea para ti mi amada o para la persona por la que estás intercediendo, recíbelo en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre. De Cristo Jesús Aleluya Amén, Amén, Amén Dilo, yo lo recibo Dilo, yo lo recibo Para la gloria del Padre Y yo recibo la bendición Y te dejo Mis correos Para un apoyo de oración Si quieres escribirme Quieres que te apoyemos en algo más Escríbenos A hoy.oramos.org o gmail o gmail.com o bien tv arroba gmail.com y comparte este video y también suscríbete y que el amor del Señor sea sobre tu vida y la bendición sea derramada sobre ti bendiciones